¿Cómo la han pasado la noche de hoy? La bueno el culto, ¿verdad? Ahora usted le dice yo fui para el culto de Farro que estaba encendido. Es que papá Dios es bello. La gente está equivocada. No porque uno sea cristiano y uno hable de Dios, uno es un charro. Uno goce igual único que ahora pues sanamente uno aprende de sus errores, aconseja a los demás, con amor, con cariño, sin empujar a nadie, que Dios trate a su tiempo con las personas, mi deber solo es ponerle esa semillita en su corazón y darle a mi testimonio de vida y vuelvo y le repito, cómo aquel me cambió. Yo quiero hablarles esta noche de dos personas. Uno se llama Farruco y el otro se llama Carlos Jefré Rey Rosado. Dos tipos bien distintos. Son de Bayamón, Puerto Rico. De la 167. Son tipos que han llorado juntos, que han reído juntos, que pelean entre sí todos los días. Pero lo que le puedo asegurar es que estos dos tipos, sin aquel que está allá arriba, están incompletos. Si usted se da cuenta, esta canción yo la hice antes de convertirme. Mucho tiempo antes. ¿eh? Y ya yo estaba gritando por dentro y diciendo que estaba incompleto. Esta conversión no viene de, de ayer para hoy. Había un alma gritando dentro de mí hace rato ya. Y eso está ahí, es una realidad. Busque la fecha en que yo saque esta canción y mire el día de hoy. Por eso le digo, Dios es un Dios real. Y yo tenía temor, mucho miedo, el que dirán... Ya no podré darme la misma vida, los mismos lujos. Pero ¿sabes qué? La paz y la tranquilidad que tengo yo ahora, no tiene precio, ¿no, papá. Esta sonrisa que yo cargo, tú sabes hace cuánto yo no me reí así. Pero es el gozo que tengo adentro. Y no me importa perderlo todo, no me importa dejar de ser famoso. Ya yo viví eso. Como le dije ahorita, son felicidades momentáneas. El único que puede llenar ese vacío se llama Jesucristo. El que murió por nosotros. El que dio su vida con amor. Porque todos nosotros fuéramos salvos. Y yo no quiero empujarle a usted a nada. Yo no quiero que usted se sienta presionado. Yo no vine a darle un sermón. Yo le estoy hablando de mi vida personal y quizás esas herramientas lo pueden ayudar a usted yo no sé qué necesidad tenga usted yo sé que ustedes se ríen aquí, vacilan, brincan pero quizás han perdido un ser querido quizás tuvieron que correr para llegar aquí porque el trabajo está malo quizás tienen problemas familiares no han visto a sus hijos o no han visto a su mamá, a su papá o sea, todo el mundo tiene problemas el que diga que no es mentiroso que lo digamos y lo aparentemos es otra cosa Porque nos ponemos ese escudo Para que no nos vean débiles Para que la gente no nos haga daño Pero hay que aprender a perdonar, mi gente Hay que amar y valorar los momentos Parece mentira como hay tan poca tolerancia En esta, en esta isla tan bonita Porque esto es una isla hermosa Pero es triste como nos estamos matando Yo me acuerdo un video que se fue a viral mío en el molusco, donde yo hice un concierto para la paz, de gratis. Y yo no sé qué me dio a mí, porque yo era el primero que te cantaba en las canciones, vamos a matarnos, soy un titerito, donde te pillemos. Pero mira hoy en día de lo que te estoy hablando, y muchos pueden decir, ah, ese se convirtió porque se buscó un problema. No, papá, yo estoy en mi mejor momento. Ahora es cuando yo voy a recibir premios por ir para abajo y venían negocios y ofertas. El que no la debe no la teme. No, que parroco se lo van a llevar los federales de nuevo. Todo lo mío es legal, gracias a Dios. No le debo un peso a nadie. Todo lo he construido, era con el sudor y llanto, a mí nadie me ha regalado nada, yo me convertí, porque choqué con aquel que tiene los rotos aquí, y me enseñó, hijo mío tú no te das cuenta, porque estás distraído con todo lo que te ofrece el mundo. Pero mira qué fácil yo te puedo quitar la vida en este momento. Te puedo matar en un accidente. Te puedo dar un infarto. Te puedo dar una enfermedad. ¿Saliendo de aquí a ustedes les puede pasar algo? Porque aquí estamos prestados. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Y nosotros no valoramos la vida. Nosotros no creemos que nos merecemos todo. Y no es así. Estar vivo... Es un privilegio Comer Es un privilegio Tener un hogar Y un techo Es un privilegio Y eso es lo que No estamos viendo Yo quiero hermano Que en la noche de hoy Si usted me lo permite Y no lo ve como un abuso De confianza Ni como un empujón Que si usted cree en Dios Me levante la mano arriba si usted cree que Jesucristo lo salvó de esa mano arriba no le pido que se convierta no soy quien no soy digno no pretendo eso pero acéptelo como su salvador y diga desde hoy voy a tratar de ir cambiando poco a poco quizás lo que no estoy viendo o estoy haciendo mal si es sincero levante la mano arriba si no lo quiere no la tiene que levantar yo no lo voy a juzgar Nadie lo va a juzgar. Yo quiero que hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, vengo delante de ti con un corazón humillado. Perdóname por mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi único salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Peso, pero el distraje caldo traiga demasiado peso quisiera ser que no tenía un peso ante todo estoy libre pero por dentro estoy preso y la sonrisa en mi escudo con ella miento me convertí en el mundo escondiendo mis sentimientos profesional y darle a otro lo que a mí me falta pues solo pueden ver cuando la música está alta así en el silencio de mi habitación solo escucho mi tristeza y mi corazón el deseo de I can